Hoy hablamos de cómo gestionar los conflictos. Según Luis Grisberg, un conflicto es una forma de interacción en que las personas se perciben a sí mismas como envueltas en una lucha por recursos o valores sociales escasos. Atención a dos cosas en esta definición. La primera es la utilización de la palabra percepción en las personas se perciben a sí mismas, que indica que un conflicto es algo subjetivo lo que para una persona es un conflicto, el mismo hecho para otra puede no serlo. La segunda es que los recursos o valores escasos a los que hace referencia pueden ser realmente escasos o solo aparentemente. La escasez de un recurso está, a veces, solo en la mente de la persona que efectivamente lo percibe así. Otra vez la percepción, otra vez la subjetividad. Al tener en cuenta esta subjetividad en la gestión de conflictos entre personas hay tres reglas de oro que debemos respetar con el objetivo de reducir o eliminar las consecuencias negativas del conflicto. La primera regla es analizar la realidad lo más objetiva y exactamente posible. Eliminar al máximo la subjetividad en la descripción del asunto origen del conflicto. La segunda regla es que las partes deben hacer un esfuerzo por encontrar una visión compartida del conflicto. Poco podremos hacer para solucionarlo si uno se está mirando en una dirección y los otros en otra. La tercera regla de oro es trabajar para encontrar la forma de pasar de una estrategia, llamémosla A, de suma cero, lo que yo gano lo pierdes tú, a otra de suma variable al infinito, llamémosla B, del tipo ¿Qué acciones podemos hacer para ganar los dos?, también llamada win-win. Los autores Thomas y Kilman definieron las diferentes maneras de gestionar los conflictos que tenemos las personas, que se llaman estilos de contender. Os lo explico en este gráfico, en el que representamos dónde tenemos puesto el foco de atención durante la gestión del conflicto. En el eje horizontal representamos la preocupación por uno mismo y en el vertical la preocupación por la otra persona o personas con las que tenemos el conflicto dividimos esto en cuatro cuadrantes. El estilo competitivo es cuando tenemos puesto el foco de atención en nosotros casi exclusivamente, cuando queremos ganar a toda costa, entendiendo el conflicto como una lucha o competición del tipo yo contra los demás. En la esquina opuesta está el estilo acomodativo, que es aquel en el que el foco de atención está puesto en los demás, en complacerlos, aunque sea a costa de renunciar a nuestros derechos. Cuando rehuimos el conflicto y ni siquiera entramos a gestionarlo, aún sabiendo que está ahí, pensando que quizá se solucione por sí mismo, estamos usando el estilo evitativo. Este cuadrante de aquí es el que representa el estilo colaborativo, también llamado win-win, donde en la gestión del conflicto se trata de satisfacer a las dos partes. Esta es la zona donde está la estrategia B que os contaba antes en la regla de oro número 3, la de suma variable al infinito. La estrategia A, la de suma cero, está en el cuadrante del estilo competitivo o acomodativo. Los fieles seguidores de los vídeos de Cosas de Coaching ya os habréis dado cuenta que este gráfico que estoy construyendo con la teoría de Thomas y Gilman se parece mucho al que utilicé para explicar la asertividad, ¿verdad? Efectivamente, tenéis razón. Si ahora hacemos una línea que pase por donde se cruzan las líneas de los cuatro cuadrantes, podéis ver que es en esta zona, en el estilo competitivo, donde se encuentra el estilo de comunicación agresivo, que vimos en el vídeo de la asertividad. Y en esta otra zona del estilo comodativo, es donde está el estilo de comunicación pasivo. Para aquellos que aún no hayan visto el vídeo de la asertividad, os pongo el link ahora mismo, porque vamos a seguir con las similitudes, ya que un estilo de comunicación asertivo es muy importante para la gestión de conflictos. Miradlo antes de seguir viendo este. ¿Recordáis dónde estaba la zona de comunicación asertiva en este gráfico? Efectivamente, buena memoria. A medio camino entre la comunicación pasiva y agresiva, en esta zona de aquí. Y en esta zona de aquí es donde Thomas y Killman dicen que está el quinto y último estilo de contender de su modelo, el estilo del compromiso, la mejor zona donde moverse para gestionar un conflicto. También hablamos en el vídeo de la asertividad que las características para una comunicación asertiva, además de la madurez emocional, son la autoestima y la empatía, ¿recordáis? En este gráfico están en el eje de preocupación por uno mismo la primera, la autoestima, y en el eje de preocupación por los otros, la segunda, la empatía. Como veis, la asertividad y la gestión de conflictos están muy, muy relacionadas. Para terminar, os propongo que busquéis en la web el test de Thomas y Killman sobre los estilos de contender. Hacedlo y así descubriréis cuál es vuestro estilo predominante de contender. Bueno, pues ya está. Comparte lo que quieras en la sección de comentarios y dale al like si te gusta Cosas de Coaching.